Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad, cuando aquí en España son las 12 de la noche. Bienvenidos a todos. Sé que este es un tema muy, muy esperado por vosotros porque lo habéis estado pidiendo a lo largo de todo este tiempo. Y como ya sabéis, pues bueno, retomamos nuevamente todos estos temas del misterio que yo sé que tanto os gustan. ¿eh? Pero nos vamos a basar ...en el Egipto ancestral y en los dioses instructores. Para empezar, nos podemos remontar a esa primera dinastía, la dinastía cero, que sería la primera dinastía. La dinastía uno, no, sería la dinastía cero en este caso. Hubieron muchísimas dinastías y cabe decir que en Egipto, aunque todos pensamos que eh, la cronología egipcia pues fue algo muy recto, algo que no hubieron altibajos, que fue algo pues que fue inamovible, ¿no? fue eh, irrompible, ¿no? esta, estas dinastías, estos faraones, toda esta cultura pues fue una línea recta por decirlo así. Pues en principio os diré que no, no fue una línea recta, todo lo contrario, hubieron pues como hay en todos los gobiernos y en todos los poderes y en todas las culturas y civilizaciones antiguas. Si tomamos como referencia incluso a los antiguos sumerios, pues veremos que no fue algo recto, algo lineal, por decirlo de alguna manera. Todo lo contrario. Pues aquí pasa exactamente igual. El antiguo Egipto no deja de ser pues, una de las culturas más florecientes de, del mundo antiguo y que eh, en realidad pues, tuvo pues, esas eh, pérdidas de poder, esas pérdidas de eh, ciertas partes de su cultura y que se fueron ampliando y fueron expandiéndose también, es decir, se fue contrayendo y se fue expandiendo. Sabemos que el primer faraón <coughs> Estaríamos hablando de la dinastía cero y sería el faraón Narmer. Narmer sería ese primer faraón que se conoce de las eh, primeras dinastías egipcias. Sabemos que este eh, faraón, por decirlo de alguna manera, sería pues, este personaje que uniría pues, el alto y el bajo Egipto. Si nos vamos, y lo podéis buscar a la paleta de Narmer, que esto lo podemos encontrar en el Museo del Cairo, pues ahí vemos cómo en esas dos partes de la paleta, la paleta es, por pues lo menos, un trozo de piedra, así de unos 30 centímetros, 40 centímetros, o quizá algo más, ahora no recuerdo las dimensiones exactas, <coughs> Pues vemos como por un lado tiene eh, pues una serie de eh, actos bélicos y por el otro lado se ve como hay una unificación en ese grabado. ¿no? La paleta de Narmer no deja de ser una paleta cosmética, ¿eh? hay que recordar que los que se conocen más antiguos, que utilizaban cosméticos, fueron los egipcios, ¿eh? para la piel, tratamientos de la piel, y esto es muy ancestral. Esto no es de ahora, así como podemos ver en diferentes eh, publicidades en televisión, ¿no? de los cosméticos de mujer, pues bueno, los cosméticos se aplicaban tanto a hombres como mujeres. Pero hablando de esta paleta cosmética, la paleta de Narmer, pues vemos aquí cómo realmente empieza pues esa unificación del alto y el bajo egipto el alto egipto correspondería a la zona de nubia y el bajo egipto sería la zona del delta ambos diferenciados entre el papiro y la flor de loto esto sería el agua estancada o el agua corriente se sabe que el delta del nilo sería pues, esa zona más juncosa eh, llena de sedimentos de todo ese río se considera el río más largo del mundo <coughs> Y está, pues bueno, por encima del Amazonas. ¿eh? Muchos dicen, no, es el Amazonas, no, es el Nilo. El más largo, eh, es el río más largo que existe en este planeta. Además es un río muy diferente, porque desemboca de sur a norte. Así como la gran mayoría de los ríos de ese calado, de esa magnitud, pues desembocan de norte a sur. Esto es algo muy curioso. Pero todo lo que vamos a hablar es curioso. Todo lo que vamos a mencionar hoy es muy curioso. Pero es importante ponerse en situación con todos estos antecedentes. Pues ese rey Narmer, ese faraón, ese primer faraón de la dinastía cero, se supone que él ya conoció alguna cultura anterior, alguna especie de cultura. No podemos hablar de civilización, puesto que no hay escritos. Si hay protoescritura. Hay una protoescritura egipcia anterior que sería muy similar a la protoescritura sumeria. Esto también es algo curioso. Luego se sabe cómo se, ada, eh, se adapta y se adopta eh, la escritura cuneiforme en, en la cultura sumeria. Y que luego esto sería prácticamente ancestral y que perduraría durante muchos siglos. Pero vemos aquí cómo... Eh, todos estos faraones, por decirlo, el, el faraón o el rey Narmer, estaría tocado de la mano de unos dioses ancestrales, unos dioses instructores. Podemos coger dos teorías, esto ya a gusto del consumidor. Puede ser la teoría de que sea una cultura anterior, que se conoce en los yacimientos arqueológicos de Kurta, donde empiezan a haber esos primeros grabados y pinturas rupestres en ciertas zonas montañosas en la roca viva por decirlo de alguna forma se conoce que ya habían una serie de barcas una serie de barcos que serían muy similares a los egipcios que hemos visto pues esas iconografías sobre todo de las barcas funerarias las barcas funerarias pertenecen a muchas culturas, entre ellas la griega también, la egipcia, e incluso, e incluso a las eh, culturas celtas. ¿eh? Es decir, que esto de viajar al más allá a través de una barca, la barca sería un medio o un vehículo de transporte, no solamente es egipcio, sino hay muchas más culturas que nos hablan de esto. Por otro lado, podemos coger dos teorías. La teoría de que fue una cultura ancestral otra humanidad como se suele decir o bien fue unos dioses instructores que es como ellos lo denominaban los dioses primigenios que hablan de esa creación de egipto hablan de la creación de todo lo que hay en la tierra lo que sería el génesis egipcio Cabe resaltar que todo esto está muy bien definido, está bien escrito, se conoce. De hecho, aunque pensemos que eh, Egipto tiene muchas cosas por descifrar, eso sí es verdad. Pero tiene otras tantas que ya están archivadas y que están en, eh, pues bueno, en todo lo que es eh, la historia, por decirlo de alguna forma. Y además los egipcios tenían algo muy curioso, que lo escribían todo, lo escribían absolutamente todo. Podemos desmentir incluso que esos famosos esclavos ¿no? que, que fueron liberados por eh, Moisés, pues bueno, esto no queda constancia en ningún sitio y se sabe que en la época de Moisés no se construyeron pirámides. ¿eh? Moisés eh, sería teóricamente, si fuese la época de Ramsés II, que esto no se sabe, aunque hay diferentes eh, líneas de investigación que dicen que pudo ser un poco antes. Pudo ser un poco antes. Pero se saben que todos los que eh, construyeron templos, pirámides, etc., pues eran como una especie de funcionarios. Eran esclavos, tal y como se conoce. Esto también es uno de los mitos que hay que, eh, eh, hay que desmitificar. ¿eh? Algunos está preguntando, ¿hasta qué hora estás emitiendo? Pues bueno, voy a estar más o menos media hora, no voy a estar mucho más. ¿eh? Pero retomamos esto de los dioses instructores. Esas dos teorías son, pues bueno, teorías, una del lado más histórico y otro del lado menos ortodoxo. Pero no por ello el lado menos ortodoxo quiere decir que sea el menos correcto, al contrario. Los egipcios hablaban de dioses y que esos dioses de el origen de los dioses, del origen de los tiempos, pues serían eh, los dioses que instruyeron al hombre pues, a plantar, a canalizar el río, a construir, a todo lo que se conoce eh, pues como ganadería, pesca, agricultura. Evidentemente da la sensación de que el hombre pues, ha tenido que ser instruido por otros personajes que se van cruzando con el hombre a lo largo de la historia y que parece ser que nosotros pues éramos poco más que una especie de animales por decirlo de alguna forma que fuimos evolucionando con unos saltos evolutivos muy extraños esto sí que es verdad además dentro de los eh, saltos evolutivos aunque hay muchos vídeos que hablan de la evolución humana y esto y lo otro y tal sí pero bueno hay cosas que quedan en el aire y esto lo sabéis vosotros también como yo por otro lado, vemos cómo estos dioses, cuando ya empiezan a instruir al hombre, empiezan a eh, mostrarle cómo se tenían o cómo se debía de eh, construir los templos. Si vemos los templos egipcios, no todos son iguales. Si nos remontamos a los más antiguos, vemos como incluso guardan ciertos paralelismos con ciertos templos de Centro y Suramérica. Por ejemplo, tenemos el, el templo donde podemos encontrar la pirámide escalonada, donde eh, vemos que este templo recuerda mucho a aquellas eh, culturas americanas más primigenias, las más ancestrales, las más antiguas. Con lo cual aquí parece ser, y esto es una teoría, una hipótesis, mejor dicho, es una hipótesis que se lanza en el aire, donde da la sensación que esos mismos dioses instructores, dioses ancestrales, fueron los que fueron moviéndose por las distintas zonas de la geografía mundial. Puede ser en América, puede ser en África, en Asia y en Europa. Esto es muy curioso, ¿verdad? Pero si continuamos un poquito más con esa línea histórica, nos encontramos que esos dioses fueron canalizando el conocimiento y la sabiduría. Por ejemplo, en términos científicos, en la matemática, en diferentes ámbitos científicos de la época, porque podemos pensar que los egipcios eran idiotas. Y esto no es verdad. Los, los egipcios eran muy inteligentes y tenían unos conocimientos avanzados, muy avanzados en matemáticas. Hay diferentes teorías donde dicen que los templos y todo lo que se erigió en piedra, en esos sillares de piedra tan grandes, pues fueron levantados por extraterrestres o dioses ancestrales o dioses instructores. Aunque algunas teorías apuntan de que quizá fueron ayudados en el conocimiento de esa tecnología y esas matemáticas, pero que en realidad la mano de obra fue humana. Claro, una vez que tú te plantas delante de una de estas pirámides, es muy curioso ¿no? pensar cómo que con un trozo de piedra y con un trozo de cobre pudieron levantar ese tipo de monumentos. Todo eso es muy extraño. La verdad es que sí, pero ahí están, es decir, no se han movido ni han caído ni tan siquiera con terremotos. <coughs> Retomando un poquito la historia, Vemos cómo estos dioses iban manejando a la humanidad, pero no de una forma malévola, no de una forma mala, por decirlo de alguna forma, sino todo lo contrario. Les enseñaron desde cómo se levantaban los templos, como bien he dicho, y a realizar todas las liturgias y todos esos conocimientos ancestrales. Algún día contaremos cómo eran esas ceremonias en alguno de los templos, en ávidos y en dendera, por ejemplo, cómo realizaban esas ceremonias, qué permisos tenía que pedir el faraón para entrar en las diferentes cámaras y era el mismo Dios el que le abría las puertas. Es muy curioso porque el Dios vivía dentro. Los templos, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, así como eh, en, en nuestra doctrina cristiana, ¿no? que es la más extendida en el mundo. <coughs> Podemos eh, pensar, pues que bueno, esos templos están ahí, que son iglesias, las iglesias, la iglesia de tu barrio, por ejemplo, la parroquia de tu barrio, es un templo. Supuestamente Dios habita en él, pero somos la única religión monoteísta donde se supone que Dios vive dentro. Esto está copiado de los egipcios y veremos más adelante en siguientes programas, que iremos hablando del tema de Egipto, veremos cómo... La religión eh, cristiana tiene mucho que ver con Egipto, más de lo que nosotros nos pensamos. De hecho, la primera expansión del cristianismo es a Egipto y es la cultura o religión, mejor dicho, que se carga por completo el culto a los dioses egipcios. De hecho, eh, en algunos templos hay grabados cristianos en en, por ejemplo, el Luxor. En Luxor podemos encontrar un, una zona que es uno de, de, de esos eh, santuarios de Alejandro Magno, donde en uno de los laterales vemos cómo las caras están picadas, eh, porque eran caras paganas, cuerpos paganos, figuras y efigies paganas, y en el otro lado hay una serie de eh, policromías cristianas. Podemos, eh, podemos avanzar más, mucho más. Y como se estaba diciendo, es eh, la, la, la religión cristiana, es los que pensamos que dentro está el dios. Dios, Jehová, ya ve, dentro está Dios. Pues esto está copiado del mundo egipcio, porque dentro de los templos habitaban esos dioses. En el templo de Horus estaba Horus. En el templo de Isis estaba Isis. En el templo de el, el dios que fuese... Habitaba dentro y habían una serie de liturgias, había una serie de pasos que se tenían que realizar y un procedimiento para tener, por decirlo de alguna manera, eh, la aprobación de ese Dios para que tú entrases en esa Cámara del Dios. Esto solo lo podía hacer un sumo sacerdote o el mismísimo faraón. No cualquiera podía hacer esto. De hecho, en las diferentes salas, no podía entrar todo el mundo. El pueblo siempre estaba en la primera sala, que era una sala descubierta. Luego había una sala intermedia. Y luego estaba el Santa Santorum, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote o el faraón en su defecto. Vemos aquí cómo todas estas normas y estas reglas se han expandido incluso al cristianismo moderno al cristianismo más católico a ver, ha habido un pequeño corte incluso al cristianismo eh, más católico al más reciente pues eh, se conoce que hay pues este tipo de, a ver, se me ha cortado hay un pequeño corte tenemos un pequeño corte aquí, ahora, vale tenemos mi microcorte, no sé si la compañía el Windows, siempre me, me pasa igual, voy a tener que formatear el, el ordenador. Dicho todo esto, ¿cómo eh, iniciaban esos viajes iniciáticos? ¿cómo los, ¿Cómo los realizaban? Para obtener un grado y un conocimiento y una sabiduría espiritual. Pues esto es muy curioso, ¿cómo lo realizaban? Lo realizaban a contracorriente. Es decir, desde el delta del Nilo hasta la parte más alta del Nilo. Hoy en día encontramos diferentes presas, diferentes eh, alturas dentro del Nilo y es conveniente que eh, hayan presas <coughs> hayan presas eh, en el Nilo porque realmente eh, tiene mucho caudal y sobre todo en las épocas de lluvia pues podría desbordarse, que es lo que pasaba en la antigüedad. El faraón supuestamente controlaba el Nilo. Era el dios viviente que controlaba el Nilo. Pero bueno, esta a veces era pura fantasía, porque verdaderamente el faraón no controlaba absolutamente el Nilo. ¿Cómo hacían este viaje iniciático? Fijaos que los egipcios eran los que realmente tenían esa preparación a esa otra vida a ese otro lugar donde iba cuando moría el cuerpo físico y donde se levantaba el cuerpo espiritual evidentemente necesitaban de su cuerpo carnal de su cuerpo físico para tener una semejanza <coughs> perdón en el lado en el plano espiritual Explicaremos en otro programa también. Eh, tenemos aquí una serie de, de temas que vamos a ir explicando, cómo el cuerpo encontraba su camino, el alma, era juzgado y pasaba una serie de pruebas hasta llegar donde tenía que llegar, ¿eh? su espíritu, y veréis eh, una serie de curiosidades. Pero esto lo vamos a dejar para otro programa, y habrán sorpresitas con este tema. Y eh, Temas muy curiosos. Pero vamos a hablar de ese viaje iniciático que realizaban muchos en la antigüedad, muchísimos. En primer lugar empezaba todo esto en esa zona más pantanosa, que es la zona donde prácticamente el agua está en algunas zonas estancadas. ¿Sabéis lo que ocurre en el agua estancada? Pues hay ranas, hay sapos, hay... Eh, algún tipo de reptil como los cocodrilos, no solamente están en el Nilo, sino que habitan en esas zonas pantanosas. Y esas zonas pantanosas era un poco como ese averno, ese infierno. Además, las zonas pantanosas huelen mal porque producen pues, una serie de gases que se acumulan en el fondo y entonces pues, eso da como una especie de olor a gas, olor a sulfuro, olor, un olor extraño. Y eso sería lo más próximo a la muerte pero cómo se renace, cómo se vuelve a la vida yendo a contracorriente porque una persona muerta tan solo, la el Nuevo Testamento nos dice que volvió Jesucristo que sepamos nadie más resucitó con lo cual no sabemos cómo se puede volver a la vida y entonces los egipcios hacían ese, eh, ese viaje iniciático de la muerte al ciclo del nacimiento nuevamente esto lo que hacía era pues depurar, por decir de alguna manera, expulsar toda la muerte, todo lo que conlleva a la muerte, todo lo que rodea a todo eso pantanoso, fangoso, maloliente, que sería la muerte. Se empezaba desde zonas pantanosas, el delta del Nilo, y se iría remontando hacia el sur, remontar hacia el sur. Fijaos, es algo totalmente opuesto a lo conocido es decir se tenía que empezar a pelear con el río evidentemente esto lo hacían viajando en el, en el río es decir iban a contracorriente o bien por remos o bien por, por el viento por las velas sus propias velas y empezaba ahí empezaban pues a moverse y Hacían una serie de paradas a lo largo de todos los templos. Una vez que iban haciendo pues esas procesiones, porque tenían que desembarcar en esos eh, embarcaderos, en esos pequeños puertos fluviales y hacer las ofrendas a los diferentes dioses. Supuestamente eh, ellos pasaban, si no dentro en las cercanías del templo, pues permanecían entre dos y tres días. Llegaban, descansaban y en un día en concreto le ofrecían al dios pues una serie de bienes. Podía ser fruta, carne, comida, eh, joyas, oro, plata, en fin, todo lo que fuese preciado para esa persona. Y conforme iba navegando hacia el, hacia el sur, a contracorriente, cada vez la corriente era más fuerte. Cada vez había que tener más resistencia, incluso si se tenía que recurrir al remo, físicamente ellos sufrían un agotamiento. Pero iban navegando hacia el sur hasta llegar a la zona de nubia. Aquí vemos dos elementos, el elemento de lo que es el agua, que era purificadora, el ir a contracorriente y el elemento del aire. <coughs> a los dioses se le ofrecería pues piandas comida fruta y todo en buen estado por supuesto no cosas que estén malas o podridas se sabe que incluso a, a las puertas de los eh, templos esto ya lo conocéis de otras religiones pues había mercaderes que eran los que te vendían pues dependiendo tu economía pues te vendían un pollo bueno, pollo no, porque el pollo aparece mucho más tarde en Egipto y lo podéis comprobar en los grabados. Y no Habían patos, los patos sí, ¿eh? los pollos vendrían de la zona de Sumeria, la zona de los persas, cuando esos eh, persas invaden Egipto y que serían liberados por Alejandro Magno. Con lo cual estamos hablando de que este princip principal viaje iniciático pues tendría alrededor de la friolera de... Una antigüedad de cinco o seis mil años aproximadamente. Y en esa puerta de esos templos, pues estarían estos mercaderes. Y el que tuviese más dinerito, eh, pues compraba una vaca, eh, compraba una vaca y se la ofrecía pues, al Dios, la sacrificaban, la mataban. Lo mismo, exactamente, que los mismos rituales que se hacen hoy en día en diferentes religiones monoteístas y no tan monoteístas, sino que esto era una práctica habitual, y esto se ha extendido hasta nuestros tiempos. Evidentemente si tú querías eh, eh, librarte de todo pecado, pues cuanto mayor fuese el animal, más dinero tendrías tú, pues evidentemente más rápido se te iban los pecados. Pero también es cierto que dentro de, de, de lo que era una norma, no escrita, bueno sí escrita, pero era una especie de normativa, una norma, que eh, tú tenías que guardar, economizar para llegar al final del trayecto y ofrecerle todo lo que tú pudieses, el máximo de economía, a los dioses que estaban más alejados de esa zona de la muerte al renacimiento de la vida. Aquí eh, el agua purificaba, el aire también purificaba y el elemento fuego y tierra eran donde ellos posaban sus objetos esas ofrendas a los dioses y el elemento fuego que siempre acompañaba a, esa, a esos egipcios que viajaban desde el norte hacia el sur. Evidentemente estamos hablando de un viaje de casi unos 600 o 700 kilómetros. Incluso se llegó a acortar a una distancia de unos 450 kilómetros aproximadamente. Pues esto sería en los momentos más recientes En ese Egipto más tardío y de épocas tolemaicas, ¿eh? de esa cultura griega, que ya los griegos fueron los que eh, dieron el último esplendor, el último empuje a Egipto. De hecho, los griegos reformaron muchos templos. El templo de Horus, si no recuerdo mal, fue eh, restaurado por Ptolomeo III, es decir, ya eran dinastías tolemaicas los que rehicieron, reconstruyeron a la antigua usanza los templos egipcios, que son muchos de los que podemos ver hoy en día. Los más antiguos ya algunos no existen, ¿no? donde sería eh, pues este, este templo donde quedarían esas dos figuras de los famosos colosos de Mecnón. pues Ahí habría un complejo eh, de, eh, de templos que ya prácticamente no existen. Solamente quedan los colosos de Mecnón. Este sería una forma del peregrinaje egipcio. Esto se lleva a cabo hoy en día pues por parte del mundo cristiano, del mundo islámico, eh, de, por parte de incluso de los, de los hebreos, ¿no? de los judíos, de los hebreos, que serían, pues que tendrían que peregrinar de vez en cuando pues, al templo de Salomón, del rey Salomón, y que ese sería el verdadero templo del único Dios. Es decir... El monoteísta, el hebreo en este caso, que sería el monoteísta eh, vinculante a nuestra cultura, sería el más antiguo. Y ellos ubican el dios Jehová en aquella zona. Esto sería pues, algo muy similar a lo que tenían los egipcios. Lo que pasa es que los egipcios no solo tenían un dios, sino tenían más dioses. Se sabe incluso que el propio el propio Abraham, que era procedente de Ur, de lo que sería la zona de la antigua Mesopotamia, hay momentos que él es monoteísta y politeísta. ¿eh? Bueno, esto se ha cortado. Vamos a ver. Si volvemos. Ya hemos vuelto, ya estamos aquí. Como decía... En la cultura eh, más vinculada a nosotros, que son los judíos, eh, es que sería el monoteísmo, el monoteísmo hebreo, sería el primigenio y los musulmanes y los cristianos, en este caso, seríamos descendientes de esa creencia monoteísta. Pues los hebreos tienen su único templo, donde está el Dios, que sería el templo de Salomón, ¿no? estaría allí. Supuestamente este dios habitaba allí donde todo se guardaba, el arca de la alianza, la Menora, todo estaría allí en la antigüedad. Evidentemente esto por invasiones de pueblos eh, de pueblos invasores ¿no? serían pues, los que destruirían, los romanos, los persas, los, en fin, los diferentes pueblos serían los que destruirían pues, Jerusalén, el templo y todo. no. Pero en un origen el templo de Dios Jehová, Yahvé, estaría allí esto lo hacían los egipcios esto no es nada nuevo pero los egipcios a diferencia tenían más dioses con lo cual cada dios habitaba en un templo diferente incluso eh, la, la diosa Hator viajaba en peregrinaje la diosa viajaba en peregrinaje en su barca hasta el templo de Horus festejaban allí una semana Supuestamente la unión de la diosa Hathor y el dios Horus y al cabo del tiempo el dios Horus viajaría al templo de la diosa Hathor y pasarían festejando otra semana y teniendo relaciones. Con lo cual vemos que los dioses se visitaban porque cada dios tenía su emplazamiento su lugar como si fuesen personas como si fuesen reyes o señores feudales de la época tenían su propio dominio y ellos viajaban de un sitio a otro para verse para dialogar para unirse esto evidentemente en la religión cristiana no ocurre porque solo tenemos un dios en nuestra religión cristiana Pero esto no ocurría a los egipcios los egipcios tenían muchos y de hecho eran dioses locales así fijaos no qué, qué cosa más extraña no ya hemos vuelto como decía eran dioses locales donde eh, pues nosotros pues por ejemplo no tenemos el dios Jehová, ya ve, ¿no? Que es el dios de todos los cristianos, todos los musulmanes y todos los judíos, ¿no? Pues ellos no era así. Ellos tenían un dios supremo y luego tenían otro tipo de dioses que eran dioses locales. Eran dioses de tal ciudad, de tal otra. Dioses que vivían y eran sus lugares de origen. Esto es diferente. Esto es algo bastante extraño. Así que vemos cómo ese viaje iniciático marcaba esa peregrinación al egipcio pobre al medio y al rico incluso al propio faraón el propio faraón hacía esto es muy curioso porque os gustaría recorrer y realizar este viaje iniciático bueno nosotros el día 16 de abril nos vamos hasta el día 26. Y vamos a hacer exactamente lo que os hemos contado. También vamos a, a, a visitar el, el Valle de los Reyes. Ya es el tercer viaje que hacemos. El Valle de los Reyes. Es muy curioso porque supuestamente se buscó ese emplazamiento porque supuestamente es donde está la pirámide original, la primigenia, la pirámide original. La primera pirámide, cuando se crea la tierra, primero se crea el mundo, cuando se crea el mundo, primero se, se crea el agua, los mares, los océanos. No había tierra. Y de ahí emerge una pirámide. Pues esta pirámide, que es una pirámide natural, es la que podemos encontrar en el Valle de los Reyes. Y cuando entras, que es un valle, es un valle, ¿eh? en la zona más... Alejada, superior, en la, arriba, ves una pirámide natural. Esto es muy curioso. Pues los egipcios buscaron este lugar y dicen que este es el lugar donde empieza la vida, donde está el valle de los reyes. Y aquí sería donde los reyes se enterrarían en esas tumbas tan magníficas y volverían a la vida en el momento en el que se creara de forma cíclica nuevamente el mundo y esos faraones estarían ahí esperando ese renacimiento esa resurrección en ese lugar porque ese sería el lugar de la vida esto es un tema muy curioso y de hecho hay muchas tumbas aquí en el valle de los reyes <coughs> Hemos acabado este viaje iniciático. En los próximos programas hablaremos de ese viaje iniciático en la pirámide de Keops. Es decir, cómo el faraón volvía de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. Pero esto lo hablaremos en otros programas. También, eh, eh, también quiero deciros que la página web rafafernández.net ha sido eliminada, ¿vale? La he eliminado eh, porque vamos a abrir otra nueva eh, vinculada en Busca de la Verdad. A ver, esto se ha cortado. Bien, ya hemos vuelto. Decía que eh, la... <coughs> la página rafafernandez.net la ha eliminado. Vamos a hacer a renovar eh, como la página web es vinculada en busca de la verdad. Y también a Misterios del Mundo, que tenemos a Alba por aquí, pero es vinculada eh, a, a En Busca de la Verdad, pues hemos decidido quitar hasta el nombre porque hay un periodista, hay un pintor que se llama Rafa Fernández y evidentemente ellos tienen pues eh, sus propios nombres como firma, ¿eh? como firma en copyright y nosotros pues como tenemos el copyright de En Busca de la Verdad, pues haremos algo relacionado con En Busca de la Verdad. En unos días tendréis página web nueva y todo esto que os estoy contando lo veréis en la página. Es decir, todo este viaje que estamos haciendo, que ya vamos un montón de personas eh, y que me han dicho que todavía caben dos. Así que el que se quiera apuntar a este viaje, eh, pues que contacte conmigo a través de mi correo electrónico. Eh, eblverdad.com o con Alba Espejo, que la tenéis aquí en el directo, ahora mismo, Misterios del Mundo. Eh, si puede Alba escribir su correo, pues también le podéis escribir a ella para informaros sobre este tema. Eh, no es que se nos haya caído gente del viaje, es que todavía se pueden coger dos plazas más. Eh. Ya somos un montón de gente y, bueno, yo como siempre digo, viajo y el que quiere, pues viaja conmigo, ¿vale? Y podéis eh, contactarnos e informaros sobre todo esto. Así que eh, nos vamos a ir, nos vamos a dejar, eh, os vamos a dejar por aquí, tranquilitos. Espero que este vídeo eh, de historia, de esa otra historia alternativa y de esos dioses instructores que fueron los que enseñaron al ser humano egipcio en aquel momento pues a realizar todo lo que os acabo de contar así que por mi parte ya hemos estado un buen ratito creo yo que ha sido un buen vídeo que os ha gustado mucho he visto, he visto muchos comentarios y nada pues me toca despedirme agradeceros que hayáis estado pues bueno en este en este programa eh, me preguntáis por las eh, por las tertulias las haremos Pronto, ¿vale? Además Alba ha estado ahí un poquillo resfriada, un poquito con gripe ¿eh? Y pues bueno, vamos a ir retomando, hemos estado de viaje grabando un documental Por eso ha habido una semana que no hemos subido aquí contenido Y seguimos trabajando, estoy preparando un documental sobre la Atlántida Y que en un par de semanas lo estrenaremos ¿eh? Así que por mi parte agradeceros que hayáis estado aquí ya sabes, si te ha gustado, lo compartes. Si quieres, le das al like. Si no, no le des. Si no, dedito para abajo. Lo que a ti te apetezca. Bienvenido sea todo y nada más. Un besito a todos y nos vemos la semana que viene con más temas de Egipto. Hasta la próxima.